Feliz lunes para todos, festivo primero de mayo, iniciando con toda la alegría y el gozo de un nuevo mes en la presencia de Dios, de la mano de María Santísima. Un mes para venerar de manera muy especial a la Virgen María, expresarle nuestro cariño, ojalá no falte el, el Santo Rosario, mis queridos hermanos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de cuadran, así sea un día a la semana que pudiéramos organizar con los vecinos del Santo Rosario. Sería genial, un mes para caminar hacia Dios de la mano a María Santísima. Mayo, el mes de la Virgen, el mes de las Madres. También vamos a tener durante este mes el Día del Profesor, el Día del Docente. Mi cariño muy especial a tantos docentes que se esfuerzan que eh, con su dedicación, con su empeño, ayudan a formar a las nuevas generaciones. Señor, gracias por todo, por este día de descanso tan especial para algunos. Estaremos en familia, un poquito de pronto descansando el ajetreo de todos los días e iniciando este mes de mayo de la mano de la Virgen y hoy de San José, obrero. El día del trabajo, veámosle a Dios por tantos hermanos que no tienen trabajo, cada día se pone compleja la situación, mis queridos hermanos. Pero como decía el Salmo que meditábamos ayer domingo, el Señor es mi pastor, nada me falta, y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tu vara y tu callado me sosiegan. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este día que nos regalas en tus manos, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy lunes vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Él ha que no es pastor ni es dueño de las ovejas, Ve venir al lobo, abandonar las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías, las mías me conocen. Igual que el padre me conoce, yo conozco al padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Ellas, a ellas también. ellas también las tengo que traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita. Yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato recibe mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, este texto, en continuación con el texto que escuchamos el día de ayer, viene a, a acabarnos de completar esta enseñanza del buen pastor. Hoy con la imagen del de asalariado, no tanto el mal pastor, sino el asalariado. El asalariado no tiene ese vínculo, no tiene esa conexión. Eh, las ovejas no, le, no, no son de mucha importancia. Eh, pero el buen pastor tiene ese vínculo afectivo, especial. Y por eso, Jesús se identifica con ese buen pastor, que es capaz de dar la vida por sus ovejas, que es capaz de enfrentarse a lo, no le tiene miedo, porque más allá del de miedo están sus ovejas. Y Él da la vida por sus ovejas. Que con la alegría de iniciar este mes, también nosotros veamos el gozo de ser buenos pastores, de ser buenas ovejas, dóciles, a la voz de nuestro pastor. Que el Señor Todopoderoso que nos acompañe y nos llene su gracia y fortaleza. Feliz día para todos. Feliz mes de mayo. De la mano de María Santísima. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.